Porque cada uno tiene una historia, ¿no? Por ejemplo, Jasmine por ser la primera No es disfraz Estoy vestida de reina de la primavera de la vecindad Y ando buscando un acompañante para mi fiesta de coronación Viajemos a un lugar muy, muy lejano Te contaré un secreto. ¡Ay, no toques eso! Apresúrate o no tendremos con quién jugar bueno, eh, Darío es un adolescente que está pasando por momentos muy complicados en su vida eh, Tristemente ha vivido experiencias muy fuertes de a perder a, edad, ¿no? a su corte edad uh -huh. Además de perder a su novia eh, o sea, Que es algo muy muy fuerte Nada mejor que golpear enemigos y tambores La batería es el mejor instrumento y yo soy el mejor tocándola A rocar. Y poco a poco nos va, vamos acercándonos a la historia Y a... Pues ahora sí que conociendo Voy conociendo la vida de Susan Conforme vamos a, a avanzando en la grabación Vamos disfraces y accesorios para el show ¿No es hermoso? Ning la estrella del show está aquí ¡Compren sus boletos! ¿Sus ¿Listos para el show? A ver todo lo que sucede Ver caras conocidas eh, si me detengo a pensar fueron los que a mí me tocaron cuando yo era niña cuando me levantaba a las 7 de la mañana en sábado para verlos, eran las caras que yo veía entonces, si tiene como un grado de emoción, sí, yo sí los vi yo sí los vi he venido a terminar con su dolor esto ningún corrupto recibirá mi protección soy la diosa más dulce e mortal te diré por qué es que yo, Rantaro Kiyama, soy el mejor todos me conocen como audaz, la gente me ama ¡Ja, <risa> <risas> ¡Lo lograste, Bolt! Todo mi esfuerzo al fin rindió frutos. Porque con tanto estrés se me olvidaba Oye, tú eres el experto, no digas que más Sí, Lili ¿Qué está pasando? Tengo un grupo que se lleva bien y es parte de mí Es divertido estar con ellos y observarlos Mi combate honrará a mi maestro Hostia, esto no es una danza, es combate Vamos, probemos algunas técnicas bueno, Yo soy su amiga Alicia Barragán, actriz de doblaje Y seguro me reconocerás por darle mi voz a personajes como... Ni para enviar una postal A Dubai Sé todo de tu casa rodante De Doctor Dynasty Solo apunto al objetivo Digno de mi arma Tri Acepta mi regalo Con elegancia Bye. Preguntes La bala te revelará Quién soy Oye ¿De dónde saliste? No puede ser Que un clase B Estuviera adentro Pero fuiste a la nave Tú solo Eres un clase B ¿Cómo te atreves a hacer eso? No te necesitaba Lo pude haber hecho Yo sola Sí Mi señor Hai Tono. Rin, Hyu, To, Sha, Kai, Jin, Reds, Sai, Zen Sigue a la orden de la medianoche Estudié la carrera de actuación y yo hacía puro teatro y de repente hacía algo de tele o de cine Oye Ren, esos tipos se ven grandes y malos, quieren hacernos daño ¿Quieres decir que se trata de un juego mm -hmm. y que vamos a fingir que peleamos? ¡Bordes mm -hmm. del imperio están delimitados por mi hacha! ¡La gloria se alimenta de la sangre de nuestros guerreros! ¡Te daré la guerra que siempre buscaste! Hola, infiltrados. Yo soy Nicole González y estoy aquí con el equipo de infiltrados para que me conozcan un poquito más y los que no me conocen, pues que me conozcan. No, no lo es. ¿Segura que con salir quiso decir cita. ¡Cállate, le gustas! Por favor, ¿oíste lo que dijo? Solo me quiere como amiga. Bien. Lo haré solo para probarte que estás mal Sigue observando Te vas a enamorar ¿Por Tal vez duela un poco Pero seguro te gustará ¡No deja de mirarme así! ¿Qué modales son esos? ¿Saben qué? No está tan mal No, no, no, de hecho es bueno Con esto podré empezar una nueva vida Esta fragancia relajará a cualquier criatura enfurecida en un instante Ahora quiero que te relajes, amigo Lo único más tenaz que el acero es el corazón La justicia siempre es escrupulosa La poderosa oscuridad no atravesará mi escudo Bueno, pues el día de hoy vamos a grabar mi demo Vamos a ver qué tal sale Soy Emanuel Bernal y esta es mi voz Institucional Centro Universitario Morelos El orgullo de educar con excelencia Estancia primaria, secundaria y preparatoria la salvación por matar está condenada a no ser comprendida Y no hubo piedad cuando el arco y la flecha aparecieron La vida es insignificante, el mundo es cruel Para mí es maravilloso, maravilloso despersonalizarme Dejar de ser este que está hablando con ustedes, Gabriel Basurto Así es, tenemos un asunto que terminar ¡No lo creo! ¡Red Power Ranger! ¡Armadura! ¡Yeah! ¡Ah! Acepto el desafío King Wong, quiere mi espada me trajo hasta aquí Hola, soy Andrea Ruti y yo hice a Pip en Yu-Gi-Oh! Sexal. Él cree que podemos recorrer el universo en un instante Doblan el espacio Más bien lo arrugamos Realmente lo extrañas, ¿verdad? Más que a nada en el universo Ven a jugar en las sombras Oye, ¿y tú quién eres? No me molestes la Roca, Samuel L. Jackson, este, Lawrence Fishburne, Nick Fury, pues 26 años de doblaje. Me llamo Duncan MacLeod. nací hace 400 años en las tierras altas de Escocia. Soy inmortal y no estoy solo. Durante siglos hemos esperado el tiempo de la reunión Cuando el golpe de una espada y la caída de una cabeza liberen el poder del todo Chico, aprecia cada bocanada del aire que respiras Cuidado, hay osos por aquí Salvaje, intuitivo, sigo fuerte Yo soy Melitín, te quiero mandar muchos besos Gracias por venir aquí a la Coscomic y conocernos Yo soy la voz de Pinkie Pie y de Demencia que tu corazón sea luminoso La gentileza te otorga protección La luz acompañará a todo aquel que tenga buenas intenciones Hola, yo soy Alan Bravo Hice a Cameron Clicks en Yu-Gi-Oh! Sexal Y después fue posesionado por el número 25 La carta número 25 <risa> Creo que jugaré la carta de hechizo rayo nocturno ahora ¡Eso no es bueno! No lo es para ti, pero sí para mí. porque qué? Puedo elegir una de tus cartas boca abajo y destruirla. Entonces, ¿cuál carta elegiré? ¡Yo te llevaré a la oscuridad! ¿Puedes ver la oscura noche? ¡Es mi plumaje! ¡Mis garras te lastimarán! ¡Pero seré cauteloso! Bueno, la verdad es que sirve muchísimo la imaginación, ¿no? El, el, el hecho de tener como ciertas referencias visuales Derrotaste a Steppenwolf y salvaste a Atlantis Tu medio hermano, el rey Orm, está a punto de declararle la guerra a la superficie Millones morirán de tu pueblo y el mío Tenemos que detenerlo ¡Long! ¡Tormenta a mí! ¡Dragón del viento! ¿Lo ves, madre? Soy tan elusiva como el viento ¡Yo purificaré el mal! Yo impartiré justicia en el nombre de la luz. No, no en particular. Este, vaya, eh, tengo la suerte de contar con, con un gran director que es Lalo, el cual eh, pues me apoyó mucho, ¿no? En cuanto a, a em, dar a conocer mi voz eh, para, para Blizzard, ¿no? este Y ver que, este, bueno, que cumpliera con los parámetros que ellos buscaban para este personaje. <risa> Creía que este era el sistema de seguridad más avanzado del planeta El conocimiento sobre alquimia <risa> conlleva un gran poder En la alquimia todo se trata de explosiones ¿Quieres ver el resultado de mi último experimento? Pues yo soy Leila Rangel, soy actriz Me he especializado muchísimo en el trabajo como actriz de doblaje preocuparnos por mí, tenemos que encontrar a nuestros dragones, aún están allá afuera en alguna parte y obviamente están asustados o ya habrían vuelto. Yo soy las cuchillas en las sombras, yo soy la sombra, yo soy tu muerte, la muerte es un regalo de la sombra. Hace mucho tenía el pelo café, solo había salido una película de Equestria Girls, o sea, en serio fue hace mucho, ¿qué es? ¿Dos años? ¿Tres? Son cosas muy divertidas. Terminamos la trilogía de X-Men, terminamos la película que a nadie le gustó de Los Cuatro Fantásticos, los ponis, los ponis van en su sexta temporada. Hmm, los elementos de la armonía, ya había oído hablar de ellos. ¿Quieres ser mi mascota, prisionero? Cáte, prisionero, nadie puede escapar de mí. Estimados usuarios, por favor, <risa> disfruten la voz cada vez que hablen. Equivóquense y disfruten También. esta voz. Y un saludo a todos. Fabricando una máquina, recree la tormenta. Los rayos cósmicos viajarán del generador a la cámara. Si puedo revertir la frecuencia de onda... El más mínimo error acrecentaría los síntomas al máximo. Yo te protegeré. El regreso del coloso. Soy mucho más que carne y hueso. La mayoría creyó que la reimplosión sónica solo era una vieja leyenda pony. Pero aquel día, el día que descubrí las carreras, demostré que las leyendas eran ciertas. Hola, cariño. Ya llegó la caballería. Siente mis garras. Pues fue una experiencia súper padre, este, principalmente ir descubriendo al personaje poco a poco, viendo los valores que se van juntando de este personaje a lo largo del videojuego. Digo, no sé. Es como si después de todos estos años de querer ahorcarnos mutuamente, el que me besaras en la escuela fue algo muy... El abismo de Sticks te está esperando, Yo ingeniero. Almas con mi espada. La cordura es mi funda. La locura es mi espada. Lena de, de hermosas criaturas. Déanla, por favor, doblada no subtitulada. Estoy intrigada por cómo será vivir encubierta como alumna normal. Clavi ordinaria, la alumna normal que es una chica promedio. Me encanta Monster High. Tú no dijiste nada, ¿verdad? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Acaso no es divertido? Tomen su merecido, villanos. Oye, donas. ¿Qué tal si vamos a la línea de Edward? ¡Ah! Pero será muy útil limpiar el camino al muelle. ¿Para qué? Nosotros no. De hecho, soy un merce. No, soy un visconde. Llegó la hora del espectáculo. Hola, amorcitos. Yo soy Jessica Ángeles. Soy actriz de doblaje y doy voz a Shaya en League of Legends. Si el amor es algo tan intenso que te dan ganas de meterte a lo salvaje dentro de su piel, entonces amo a Rakan. La luz de la luna es mi espada. Te he vuelto para cumplir mi juramento. Habrás llegado demasiado tarde cuando veas mi reflejo. Y entonces fui y era la escuela de don Esteban Sillar que él sigue produciendo. Y me enamora de la escuela y dice, yo algún día quiero estudiar aquí Entonces ayer en princesiología Apple repitió de memoria la lista de las coronas reales Desde la coronación del nacimiento hasta la del día de hoy Ok, tengo un presentimiento de gemelas de que no me estás diciendo algo Esta es mi mascota, Gran Blanco ¿Acaso no es adorable? <risa> Juntos somos los guardianes del bosque <risa> Te castigaremos en el nombre del bosque Atrox ha asesinado dioses Pero ahora se enfrenta a un hombre. Atrox, el destructor de mundos. Pero de la muerte surge la vida. El círculo de la vida comienza ahora. La destrucción es otra fase de la armonía. Ser demasiado bondadoso es una señal de debilidad. No me hagas liberar mi Grimorio, porque nadie puede controlar sus consecuencias. Piu uh, de un solo tiro. ¿Quién es la maga del siglo? Soy yo. ¡Un puño de la justicia por parte de él! ¡Adiós, amigos! Yo soy la espada de la luz. Pelea por la fe y la justicia. Le serviré a la luz con mi espada. Pero bueno, hay un gran equipo que se encarga de que el material todo tenga secuencia y coherencia, ¿no? Quiero hablar de algo que me inquieta. Ya sé que Eddie Blake era mi padre. A veces la vida te lleva a donde no imaginas, Haces Cosas extrañas y... No te metas conmigo o te haré añicos Reúne tu valentía Lamento que no haya quien asesinar, pero yo hice la llamada al 911 Palmer Diría que tienes derecho a guardar silencio, pero no soy policía <risa> Ángulo perfecto, un solo ataque los perforará a todos El mejor lancero de todos los tiempos Ven... pelear contra mí? ¡No lo creo! ¿En una guerra? ¡En tus sueños! He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible a sus ojos Destruye tu fe Lo único que queda es la angustia Venganza para todos Ay, muchísimas gracias. Pues sí, estoy muy contenta. Fue un trabajo muy arduo de parte de mi directora. Te amaré al fin, dili, dili si más tú. Yo soy Cenicienta, Majestad. No soy una princesa. Tarde o temprano los tiranos caerán. Descifrado. Quita. ¿Acaso tomé la píldora roja? ¿O por qué siento que caigo por el agujero del conejo? Oh. El... Personaje al que le presté mi voz primero, pues obviamente todo el mundo empieza con ambientes y todo eso. Pero, o sea, con el que yo considero que entré, que entré así bien, bien, bien, seguramente entré un poquito antes. Este fue con Otto. Fue, bueno, fue como el primer personaje con el que entré así bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien. Silencio. Ya casi lo tengo. ¿Qué? ¿Tienes curiosidad de mi maletín? ¿Quieres ver qué guardo? ¿Hay nuevas reliquias por descubrir? Hola, soy I.G. Dudkiewicz. Bueno, de entrada nací en, en Cuernavaca, Morelos, en 1974. Lo conocen con varios nombres. Mi pueblo lo llamaba Galactus, el devorador de mundos. La crueldad es generosidad con los que cayeron. Luz no representa justicia. Oscuridad, no representa el mal, acepta dignamente la oscuridad venidera Hola, yo soy Miguel Ángel Ruiz, ¿cómo están? Ahora sí que por insistencia de mi hermano, es que me inicié en este mundo del doblaje Sí, eso somos ¡Nos encargaremos! Largo de aquí! Hay quienes no pueden evitar desbaratarse Jaja, <risa> lo que hice? ¡Oh! Magia espada medidora, genial para medir y entrar Tuve tiempo para reflexionar y para mí mismo ¡DESCENDERÉ COMO UN DIOS! Cuando llegue el fin todos los hombres serán marionetas. ¡Tendíceme! Puesto que ha llegado el día del juicio final.